Nacida en 2021, su objetivo es el de desarrollar proyectos en el sector de las energías renovables, aunando innovación y rentabilidad. Ese mismo año adquiere la planta de biomasa forestal de corduente de 2 megavatios de potencia y parada desde hacía más de medio año. Desde entonces ha producido y exportado a la red más de 9.000 megavatios de energía renovable, usando como combustible biomasa forestal. Su futuro es usar Corduente como base de operaciones para nuevos proyectos como el desarrollo de una planta de biogás natural que produzca 45 gigavatios al año de gas renovable.